Bienvenidos a esta a su casa, casa del señor TDM Zapata Vela Bienvenidos a los que nos siguen en línea por alguna de nuestras plataformas Sean todos muy bienvenidos eh, Por favor acompáñenme con su Biblia, por favor Al libro de Salmos, capítulo 2, versículo 3 Vamos a leer desde el 3 Salmo, capítulo 2, versículo 3 Vamos a leer tres versículos, llegando a, al 5 El número 3 dice Salmos 22, 22, por favor. Salmo 22, capítulo 3. Salmo capítulo capítulo 22, versículo 3 dice. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las qué? Alabanzas de Israel. Versículo 4 dice. En ti esperaron nuestros qué? Nuestros padres. Esperaron y tú los libraste Versículo número 5 Dice, clamaron a ti y fueron librados Confiaron en ti y no fueron avergonzados Hoy quiero dividir estos tres versículos rápidamente en dos cosas Dice primero, pero tú eres santo Tú que habitas entre las alabanzas de Israel Se nos hace muy monótono hermanos Llegar a venir los domingos o entre semana, martes y jueves pero eh, Y a veces cantar, pero no entendemos que cuando alabamos Lo que estamos haciendo es invocar la presencia del Rey, de Reyes y Señor de señores Quiero que tú lo entiendas hoy en la mente Porque no estás eh, solo cantando o no estás incluso solo alabando La presencia del Rey, de Reyes y Señor de señores está aquí, está al lado tuyo, está al lado mío, está al lado de los de la alabanza Está al lado del pastor y está... Eh, contigo, Te está observando Yo te diría no, no desaproveches ese momento Tienes la oportunidad y el acceso al Padre y, que, y quisiera dividir el último punto en los otros dos Que dice En ti esperaron nuestros padres Esperaron y tú los libraste Nosotros eh, como hijos Los que tienen hijos eh, Son padres que también tienen padres ¿Se acuerdan que sus papás les daban consejos? ¿O les dan consejos todavía? ¿Sí? ¿Y, y la juventud qué tiende a hacer? Ah, chido tu cotorreo, ¿no? Ahí, ahí te ves Yo tengo mis asuntos y tú los tuyos Y los padres lo dicen porque al final te aman Y ya recorrieron un camino que tú no has recorrido ¿Estás de acuerdo? Sí, ahora quiero que conectes esto porque Tú tienes un padre espiritual Que te está hablando todo el tiempo Te está hablando todo el tiempo a través de la palabra A través de, de, de tus pensamientos Incluso a través de sueños Y a veces tendemos a, a tomar la misma actitud Está bien, pero yo tengo mis asuntos Okay. El día de hoy quisiera que, que entraras Consciente de estas dos cosas Estás invocando la presencia Del Rey de Reyes y Señor de Señores Y tu Padre Celestial Te está aconsejando constantemente No lo ignores, escúchalo sí, Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores El Dios de Abraham, el Dios de Isaac El Dios de Jacob, el Alfa y la Omega El principio y el fin, Padre a ti clamamos Señor Gracias Padre porque nos dejas Una vez más estar en esta tu casa Señor Nos dejas escuchar tu palabra Señor y atender el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy te pedimos que todo lo que se va a realizar Señor lo tomes en tus manos y que con el mensaje Señor puedas llegar al corazón de nosotros Señor y nos puedas plasmar ese mensaje que tienes para cada uno de nosotros bendigo la vida de, de mis hermanos de la iglesia Señor y sé tú el día de hoy con nosotros en el nombre de Jesús Amén Mi vida Nuestra ofrenda Señor hoy te adoraré y hoy has dado Señor con el Espíritu Santo que nos guía que nos enseña buscas, buscas adoradores en espíritu, queremos vivir ahí Señor queremos ser guiados por el Espíritu Santo vamos levanta tus manos al Señor, levanta tus manos y dile a Jesús aquí estoy, aquí estoy Vamos, levanta tu voz Con lo que soy Yo te amo Jesús, queremos entregar nuestras vidas y decirte, voy a adorarte a ti Jesús, voy a adorarte a ti por siempre, voy a adorarte a ti, voy a adorarte a ti por siempre, voy a adorarte a ti, voy a adorarte a ti, voy a adorarte a ti por siempre con más fuerza Voy a, a ti por siempre Vamos una vez más Voy a adorarte a ti, a adorarte a ti por siempre Voy a adorarte a ti Grande eres Jesús Amén Gózate hermano La presencia de Dios está en medio de su pueblo Levanta tus manos a Jesús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 Llena mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. El espíritu de Dios está en este lugar. El espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está, vamos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.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 Dios Espíritu Muévete en mí Aleluya Aleluya Él es bueno con nosotros Dale un saludo a tres hermanos Bendice la vida de alguien Dale un abrazo Sobre su corazón Dale una bendición ¡Aleluya! Oh, oh, oh. Dios santa tu gloria, Jesús. Tu nombre, la creación es alta tu gloria, cielo y tierra cantan tu nombre, la creación es alta. Jesús, al mencionar tu nombre, nombre sobre todo nombre rey de majestad. Aleluya, no hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy gran yo soy gran, Dios soy. gran Dios soy. Jesús Abra su Biblia en el libro de Hechos 4 Verso 12 Dice la Biblia que cantemos Y que entendamos lo que cantamos Si ¿Sí está conmigo No hay salvación en ningún hombre Dice que en ningún otro hay salvación La escritura dice porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos Amén. Y cuando cantamos a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, cuando invocamos el nombre del que nos ha rescatado, la escritura nos enseña que cuando lo hacemos de verdad, en espíritu y en verdad, Él viene a nuestras vidas. Él está buscando esos corazones que le adoren en espíritu. Y en verdad, ¿cuántos le pueden dar una ofrenda de palmas al Señor? Dios está en medio de un pueblo que le adora y que le alaba. Aleluya. Vamos, aplaude con tus palmas. Vamos juntos. <música> Oh alaba Jehová, grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia, la gozoso al Señor alabaré. Oh moradora, desean alaba Jehová, grandes son sus maravillas, oh moradora, desean alaba Jehová. Grandes son tus maravillas, sobre los montes y coñedos a mi amada buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en tu presencia, con sus orazones, al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de la paz, Grande, tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande Jehová, y grande es tu nombre. Tú eres grande Jehová. El Señor marcha y su premio contra Él está, su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya, y su brazo nos fortalecerá, lucharé hasta la tierra conquistar. El Señor marchando al, y su pueblo va a estar, su gloria en nuestras vidas brillará. corazón nos fortalece, lucharé hasta la tierra conquistar. Porque en mi vida el capital es Cristo, andaremos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. Porque en mi vida el capital es Cristo, andaremos ante su presencia. No hay alma que nos pueda derrotar Porque en mi vida el capitán es Cristo Andaremos ante su presencia No hay alma que nos pueda derrotar Vamos a gozarnos En la presencia de Dios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 Celebraré Remolinando, remolinando, haremos bien, por casa de Jehová, remolinando, remolinando, celebraré a Jehová, remolinando, remolinando, haremos vir porque casa de Jehová, remolinando, remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, remolinando, no haremos bien por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre, y de chantaje, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora no lo haré. Hay muchas formas, hay muchas formas de alabar tu nombre, y de Jehová. Magnificarte, pero ahora lo haré así, Saco mi vida del anonimato, medio corona y nos tiburrá, así es Jehová, obar, exacta y pequeño, por caso de yo me haré más fin remolignando, remolignando, celebraré a Jehová Remolignando, remolignando de Jehová, remolinando, remolinando, celebraré a Jehová, remarinando, remolinando, remarinando, remarinando, por causa de remarinando, Jehová remarinando, de remarinando, por causa por Jehová causa, por causa de mi Dios Aleluya, Dios es bueno, amén Abra su Biblia en el libro de Proverbios Capítulo 11, versículo 24 Abra su Biblia ahí y vamos a leer la palabra Dice la Escritura, hay quienes reparten y les es añadido más. Amén. La vida cristiana es una vida de ofrecer y dar. ¿Sí está conmigo? Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Dios es un Dios, diga conmigo, justo. Y Él nos enseña su justicia. Y cuando damos, no damos con tristeza, no damos por necesidad. Damos porque amamos a Dios. Amén. Si usted ama a Dios, dele lo mejor a Él. No entregues a Dios lo que sobra, dale lo mejor. Lo primero diga conmigo y lo mejor. Amén. El verso 25 dice, el alma generosa dice será prosperada. Amén. Cuando hay una, un deseo de darle lo mejor a Dios, vamos a avanzar. Y dice, y el que saciare, él también será saciado. Se entiende ese término, ¿verdad? Dios quiere que tú des palabra a otros, consuelo. Cuando tú das, Dios te da más. Y cuando se trata de dar una ofrenda, damos a Dios voluntariamente lo que proponemos en nuestro corazón no estoy triste, diga conmigo no es por conveniencia lo doy con alegría en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Jesús Eres tú, mi Jesús. único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres, eres mi luz, eres tú, mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré, eres tú. y no hay nadie como tú, eres todo poderoso, tú eres grande, solo. eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, Señor, y por siempre te alabaré, eres todo poderoso, tú eres grande, más eres fuerte, y y no hay como tú, eres todo poderoso. Tú Y no hay nadie como tú, oh, eres todo, poderoso, tú eres oh, grande, grande, majestuoso, oh, eres fuerte, fuerte, invencible, y, y no, no hay nadie, nadie como tú. Amén. Gracias a Dios, puede levantar su voz por las personas que están en los hospitales están pasando enfermedad vamos levanta tu voz hermano señor sobre cada vida dios sobre cada persona tú has prometido dios la salvación la salud la vida eterna padre gracias sabemos que tú eres el dios que da la vida a dios gracias te damos señor intercedemos por aquellos que están en casa por nuestra hermana rosita señor rosita castillo señor fortalecela. Sé tu obrando en el cuerpo, en la salud de Betty Barajas, sé tú fortaleciendo las vidas, los cuerpos Señor, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos Dios amado, Dios eterno, todo lo que tú Señor nos permitas hacer, gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús, gracias, porque nos has guardado, nos has dado la salud Padre, gracias te agradecemos en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya, gracias a Dios. Puedes tomar tu lugar hermano, hoy es un día hermoso, hay un sol eh, pleno, amén. Al final de la reunión, eh, le voy a pedir a las a las hermanas que están en Kids que se coordinen con mi esposa ahí dentro tenemos eh, algunos dulces jugos y después de, de la segunda reunión de, después de la segunda reunión vamos a a tener el, la actividad de los niños dentro de la segunda reunión perdón cuando esté la palabra en este momento ellos van a subir en la segunda reunión para tener un tiempo especial para ellos ahí en la parte alta entonces organícense con mi esposa por favor para lo que son los jugos los dulces ahí hay 20 como que son como maletitas como mochilitas vacías todavía y hay un poco de dulces ahí si alguien solo trajo dulces bueno organícense para llenarlas y que Dios bendiga este tiempo para los niños. Amén. Ellos van a recibir palabra, van a recibir alguna actividad y van a recibir un presente. Amén. Lo más importante es que ellos sientan amados por Dios. Entonces, al término de esta reunión, a las 11, hay un receso y en ese receso, organícense con mi esposa, por favor, para que puedan tener todo en la parte alta. Ahí hay jugos, ahí están los dulces. Y doy gracias a Dios por toda la congregación Que siempre está colaborando, siempre está sirviendo Amén Comenzamos un tiempo de ayuno mañana Si sí sabe que los primeros, primer lunes del mes Tenemos un ayuno Y lo entregamos el día de la velada de oración el viernes Entonces mañana puedes comenzar tu ayuno Solo son cinco días Y lo entregamos el día de la velada Esto es para toda la congregación Amén Para que usted venga Y se una también En el tiempo de las veladas Si ¿Sí pueden poner la imagen la, la velada es el viernes Este próximo viernes Tenemos la velada viernes 5 Tenemos un tiempo de clamar Por el país De clamar por los ministerios De clamar por eh, Las familias por la, las personas que están perdidas Por lo que Dios va a hacer en tu vida Hay un tiempo hermoso, ¿sabe? Si ¿Sí está conmigo Entonces el día de la velada entregamos el ayuno Y yo le pido en el nombre de Jesús que, que se disponga a ayunar El ayuno es parte de la disciplina cristiana amén Comenzamos mañana, lo entregamos el viernes Gloria a Dios Doy gracias a Dios. Estén orando por eh, todas las actividades que tenemos en puerta. El día 23, martes 23, al sábado 27, saldremos un equipo a la Sierra de Oaxaca para llevar un evento de fútbol a los, a los jóvenes, a los niños. Amén. Ya tenemos eh, confirmado comida. Un hombre dijo, yo pongo la comida para 500 personas. Dios es bueno. Dice, yo me uno y yo me rifo con la comida para 500 personas. Se esperan 350 niños, es lo que tengo reportado, y yo estoy orando que Dios siga abriendo puertas. Amén. Ayer estuve con un amigo y me dice, wow, qué, qué, bonito, qué bonita labor. Yo tengo muchos contactos, dice. Y Primero Dios, Dios estará abriendo más puertas, amén. Estén orando, es el próximo 23 la salida, el regreso es el 27, el evento es 25 y 26, amén. Doy gracias a Dios por lo que Dios nos permite hacer. Vengan los niños, vamos a orar, van a subir a su clase normal y en la segunda reunión van a tener palabra igual, algunas dinámicas, y algunas actividades ahí va a estar habichuela y callita con los niños en la segunda reunión vamos a orar por favor acérquense todos cierren sus ojos y vamos a orar en el nombre de Jesús gracias a Dios gracias a Dios cierren sus ojitos todos Padre te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Y te pedimos Señor que obres en el corazón de los niños. Que tú Señor les des el, el crecimiento Dios en tu obra. Que tú les permitas Señor caminar en ti Señor. Nosotros profetizamos sobre sus vidas. Paz, gozo, libertad, la palabra. Lo que tú has dicho que son y lo que tú harás en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden subir. Dios les bendiga. Si gusta subirla, súbala, acompáñela para que conozca. Y si quiere estar un ratito usted ahí con ella, así se va ambientando. ¿Cuántos quieren recibir un consejo de Dios? Amén. ¿Cómo son los niños? Dígame una característica de un niño. Son inocentes los niños, ¿perdón? Juegan. Son sinceros los niños, ¿verdad? ¿Mienten? Bueno, ahí tenga cuidado, si su hijo ya miente, enséñale a no mentir. Porque los niños, cuando empiezan a, a mentir, ya, ya se están desviando del propósito de Dios. Y ese no es el plan de Dios, el Señor pone un fundamento siempre y los niños tienen ese gozo, ¿verdad? Usted regaña a un niño, el niño llora, se va, después a los tres minutos usted le pone una paleta y se ríe. Los niños son así. El niño se olvida del regaño. Entonces, yo preparé un tema que hace un tiempo hablé. De esto le puse otros tópicos Pero recupera el niño que está en ti Amén A veces mi esposa dice Tú eres muy serio Sí, esa es una de mis características No me gusta bromear Porque soy muy pesado para bromear Y a veces no se aguanta Yo hago bromas así como que le quito las llantas a los carros Y lo dejo así Entonces yo le digo ¿Te quieres llevar? Pues aguántate Y dicen Cosas así, ¿no? Entonces, hay un niño dentro de cada uno de nosotros. Amén. Hay un niño que está en ti. Jesús es el ejemplo de cómo debemos de, de vivir. ¿Quieres vivir con gozo en esta vida? Hay cosas que quedaron enterradas por situaciones que viviste o porque estás viviendo algo. Lo tienes que recuperar. Amén. El gozo es parte de la vida cristiana. La alegría, el ser felices, lo ofrece el mundo. Grave es eso. O sea, ¿no tengo que ser feliz, pastor? Claro que sí pero el mundo te ofrece felicidad ¿sí? todas las películas de amor siempre te presentan escenas que alegres ¿y qué es el matrimonio? todo lo contrario o sea, ¿sí o no? yo llevo 25 años con mi esposa y todavía seguimos teniendo situaciones que no son compatibles quien diga que no miente ¿sí o no? Y le digo a ella, pues te tengo que amar. Pues, sí. Y tú me tienes que respetar, aunque no quieras. Es parte. Si usted no respeta a su esposo, si usted trata mal a su mujer, hay algo en tu vida que no está bien. No, estoy trabajando y tú tienes que tener aquí la comida lista, tranquilo. No es así. Y yo doy el dinero. No es así, brother es tu obligación darlo amén pero tu esposa no es tu, tu chacha es tu esposa, es tu ayuda y si es tu ayuda pues tú también lava, ella te puede ayudar a lavar no nos gusta escuchar eso plancha te puede ayudar a planchar, porque es tu ayuda ¿está conmigo? son ejemplos, no, no es así no voy a decirlo ahora ya el pastor dijo y te pones a planchar hay funciones dentro del matrimonio y hay roles entonces hay cosas que, que vienen a quitarnos la, la, el gozo de Dios estoy hablando del matrimonio porque nosotros hemos enterrado lo que Dios nos ha dado dice que el que encontró esposa ¿qué encontró? el que haya esposa ¿qué encontró? dice la Biblia el bien y la benevolencia de parte de Dios O sea, el que tengas una mujer al lado Amén Que duermas con ella Que tengas que estar gestando cosas todavía aún Gestionando Es bueno para ti, brother Amén Yo tengo una mujer de carácter Y Dios me formó a mí un carácter Y cuando nos une Pues salen chispas Y cuando empezamos a ver lo que Dios quiere hacer hay cosas gloriosas, ¿sabes? hay cosas buenas o sea, tu mujer no es ni tu chacha, no es tu enemiga es tu esposa la Biblia dice que la tienes que amar tantán Ámala. nada más es tu función amarla entre otras cosas entonces tienes que recuperar eso que está enterrado hay cosas en tu vida, hermano, hay situaciones en tu vida que están enterradas. Hay cosas dentro de ti que están ahí, se están muriendo, ¿sabes? Y una de ellas es el gozo. Usted dijo que los niños son eh, espontáneos, dijeron que son eh, transparentes, sinceros. Entonces... Si Jesús ama a los niños, si Jesús nos permitió crecer así, ¿cuántos tuvieron una infancia eh, hermosa? A lo mejor a ti te maltrataron, no sé, pero también Dios borra todo eso. Yo viví una infancia muy buena, yo. mis recuerdos fueron, son muy buenos. Y Mateo 19, 14, la Biblia dice que Jesús da estas palabras. Jesús dice: Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Amén. Porque de los tales es el reino de Dios. Amén. Fíjate bien muchos yo ahora que por algunos años 10 15 años he ministrado personas muchos perdieron su, su deseo de buscar a Dios por el trato que tuvieron ya sea en casa puede ser como en las calles o puede ser en un entorno difícil en su niñez Qué importante que tú que tú que eres padre puedas permitir que tus hijos conozcan al Señor. No sé, aquí tengo a, a Julián y a Tania, su esposa, y, y, y siempre que llegan aquí con sus niños, ¿verdad? Qué importante que cuando los niños empiezan a, a caminar y a comprender, tú los instruyas en casa. Los acerques a Dios. No les impidas. Sabes cómo les impedimos a los a los niños acercarse a Dios cuando tú estás viendo la novela y le dices, "Estén entretente un poquito." ¿Y qué le va a dar en internet? ¿Qué le está ofreciendo? ¿Perdón? Puras cosas malas, ¿verdad? Si tú eres una mamá, fíjate bien. Sí, sí entiendo que la casa cansa. Yo hago que hacer en casa, yo no tengo problema. La hago, lo menos que hago es planchar. Me gusta barrer, trapear. Eso lo disfruto, descalzo. Si tú le das un teléfono a tu hijo y tú estás viendo cosas que no te edifican, Dios te lo va a demandar, mujer. Amén. Si no tomas un tiempo para tener un, una lectura de tres minutos y una oración de dos minutos, son cinco o seis minutos, Dios te lo va a demandar. Estás impidiendo que tus hijos conozcan al Señor. Tengan una palabra. Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí. ¿Qué es lo que ama Jesús? Los niños los ama Jesús. Amén. Los niños los ama Jesús. En la segunda reunión voy a poner un, un video ahí de unos niños. Fíjese bien, estuvimos en una iglesia en una zona, es como una frontera, yo le decía a la pastora, ella vive así, en una calle, y está una zona, pues bien, comienza como una zona, pues sí, de medio hacia arriba, no media alta hacia arriba, pero de, de la calle hacia acá, está una zona peligrosa, y ella vive ahí, haga de cuenta que aquí en la jaula tiene una escuela de 500 niños, y su casa y tiene la iglesia, la de cuenta aquí, o sea, a menos de 200 metros así en un triángulo, tiene su escuela, y es directora, ella preside con su esposo una iglesia y tiene su casa. Y sus hijas dicen, ella no se quiere cambiar de aquí, pues dice, pues no me voy a cambiar porque aquí hay un sinnúmero de niños que necesitan a Dios y le voy a presentar un video en la segunda reunión de los niños de su congregación que fueron alcanzados de una comunidad. ¿Y cómo nos recibieron? Si fuese uno religioso diría, ay, eso no es de Dios, eso es del diablo. No, no te equivoques, brother. Dios se mueve como quiere, con quien quiere, cuando quiere. Y nos recibieron, y uno de los niños que lloraba, por ese, va a ser un predicador de las naciones, nos habló así como unas palabras hermosas y ¿sabes? porque los niños son así, son naturales, Jesús dijo no se los impidan, ellos quieren buscar mi presencia, ellos quieren experimentar mi amor, ellos quieren sacar tantas cosas no se los impidan sabes hay complejos traumas hay situaciones que te humillaron quizás en tu infancia pero hay un niño dentro de ti hermano hay algo de parte de Dios dentro de ti que probablemente hoy está enterrado a lo mejor te enojaste con Dios porque no pudiste ser criado por tus padres no lo sé amén a mí mi hermana me crió no mis padres mi carnal la que la otra vez vino al bazar. Me dice hermana, le digo, no, es mi mamá, mi hermana Amalia. Pero hay experiencias malas, hay situaciones que, que, te, que te mueven quizás aún y que te hacen que el gozo de Dios, eso que hablamos, está enterrado, y, y el niño que está dentro de ti, ¿sabes? No puede ser expuesto ¿no? esa alegría, ese gozo. Entonces, necesitamos cambios. Una de las cosas que yo puse aquí, los niños lo creen todo. Es una característica. Si tú le dices al niño, en la tarde te voy a traer un balón, o el sábado por la noche te voy a llevar al cine, o el domingo vamos a ir al parque, ¿cómo se queda el niño de lunes, de lunes al domingo? Porque el niño cree, el niño te cree a ti como padre, el niño sabe que llegará ese momento y no está inquieto, no está, quizás sí, pero él sabe que va a llegar el momento y que va a recibir su balón o que va a ir al cine o que va a ir al parque. Si ¿Sí estás conmigo, no entierres eso que hay en ti hermano, si tú tienes hijos y tú les das una promesa, dile al que está a tu lado, cumple. Porque los niños crecen con eso Cumple Mateo 21, 22 dice Todo lo que pidiereis en oración Creyendo Lo recibiréis No se necesita más que fe Para saber Que Dios puede responder A una situación que yo pida Amén Es por eso que necesitamos recuperar las cosas Que se están muriendo hermanos las que están enterradas. Necesitamos fe. ¿Amén? Necesitamos fe. Estoy seguro que si, ahorita la, la bebé cuando me vio, empezó a llorar, porque no sé, así como tiene la seguridad, si me traen a las dos pequeñas, yo creo que no se sienten tan seguras, ¿verdad? Pero en los brazos de su mamá, de su papá, ¿cómo se sienten? Una de las cosas que tienen los niños es que, se sienten seguros en los brazos de sus padres ¿Cómo te sientes tú en la presencia de Dios seguro no entierres eso busca siempre busca en todo momento siempre descansar en la presencia de Dios no en el problema perdemos el gozo porque no descansamos en el Señor perdemos el gozo porque no descansamos en el Señor amén la seguridad que nos brinda el Padre debe de ser una constante en nuestras vidas. No la pierdas. Amén. No vengas aquí, ahí te va, para que tu problema sea resuelto. No vengas, no te equivoques. Ven a buscar la presencia de Dios. Eso te hará que si pasa un año y el problema sigue, tú vas a seguir firme. Muchos entran aquí o a las congregaciones porque necesitan que dios les resuelva algo y eso es incorrecto dios lo puede hacer aunque no vengas cuántas cosas dios en cuántas cosas dios nos ha favorecido amén pero tenemos que aprender a esperar no vengas aquí buscando una respuesta a tu necesidad ven a buscar a dios Ven a buscar a Dios, ven a descansar en las promesas de Dios. Un niño se angustia, un niño eh, se desespera quizás, pero cuando está en los brazos de su padre, cuando está con su madre, el niño ni se angustia ni se esfuerza por nada, ¿sí o no? Amén. Es el mejor ejemplo, las bebés que están aquí, ¿verdad? La bebé que está esperando, ¿cómo le dice? ¿Teta, mamila cómo? o cómo? cómo le dicen ustedes? ¿Que le van a dar qué? ¿Eh? Ah, bueno. Se entendió. Perdón. Bueno. Zapata vela, señor. Esa es la esencia. Pero ¿cómo se siente el niño? ¿Qué esfuerzo hace? ¿Qué esfuerzo hace? ¿Qué esfuerzo hacía Fer, Sarita? cuando era bebé para comer la mamila? Nada, ¿verdad? Solo movía los piecitos y ya. O sea, el niño, el niño no hace nada. Descansa porque sabe que la mamila va a llegar. Yo tuve al profeta casi cinco meses. Hoy ya me abraza igual que choca duro. El, corre y corre y me abraza y ya me mueve un poquito. Pero yo veía a, a Eliseo pequeño. Y, y me gocé porque mi esposa toda ponchada ahí en la madrugada no podía, y ya no me hacía así. Y, y yo lo veía al bebé y cuando yo, cuando me escuchaba, lo, lo levantaba, me, me veía un poquito con el con el, la luz del teléfono, un poquito ya me veía y como que ya sabía que seguía, ¿no? Tranquilo, ahorita, aguántame tantito. Y le daba a su mamila y ya no hacía nada. El niño no hace nada Así tendría que ser la vida cristiana No hacer nada ante un problema No te impacientes a causa de los malos Dice el Salmo 37 No tengas envidia de los que hacen iniquidad Como hierbas serán cortados Y como la hierba verde se secarán Verso 4 Confía Diga el que está a tu lado Tienes que confiar Esa es la actitud de un niño Amén Confía en Jehová Es el verso 3 y hace el bien ¿Amén? cuando cuando cuando jesús nos nos, nos enseñó a, a vivir aprendimos a hacer cambios confiamos en él vivimos mejor en esta tierra como dice confiamos en que él él es nuestra defensa él es nuestro nuestro amparo nuestro refugio porque hay una seguridad que nos brindan sus promesas Amén. Hay una expresión en el mundo o muy común cuando dicen, "Mira cómo durmió como bebé." ¿Se ¿Sí ha escuchado eso? A veces uno dice, "Así tendríamos que descansar en el Señor, confiando en sus promesas, haciendo el bien. No estar inquietos, no ser impacientes." Amén. No ser inquietos, no ser impacientes. la seguridad que nos brinda el padre debería de hacernos descansar en todo momento plenamente no estar inquietos amén lucas 12 29 dice la escritura vosotros dice vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni por ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Amén. Ahora, ahí mismo dice el verso 31. ¿Qué debemos hacer? Buscar el reino de Dios. Amén. Y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Eso sí tiene que ser algo que nos caracterice. Porque esta es una instrucción. ¿Quién la está dando? Jesús. ¿Qué debemos de hacer? Buscar el reino de Dios. Eso es más importante que buscar problemas o buscar resolver cosas o situaciones. Buscar a Dios. Eso es más importante. ¿Cómo buscan los niños a Dios? ¿Amén? ¿Cómo lo hacen? ¿Usted ha visto a la pequeña hermosa que danza aquí? Otra vez estaba yo dando el tiempo de alabanza y veía que los de multimedia no se ponían las pilas. y yo, O sea, esto tiene que quedar documentado, hermanos. No para ser famoso ni para decir, no, no, no, esto puede impactar. Ella tenía su bronca con Dios ahí. A mí no me importa que estén viéndome al frente. No me, ella sabía lo que estaba haciendo buscando la presencia de Dios. ¿Y se acuerdan? Los niños buscan a Dios así. Así lo tienes que buscar. No entierres ese, ese gozo, porque tienes un Padre que te da la seguridad. Amén. ¿Qué hace un niño generalmente? Sigue las pisadas del Padre, ¿verdad? Sigue el ejemplo. ¿A cuántos su hijo les llegó a decir cuando sea grande quiero ser como tú? ¿A Joaquín nada más, a nadie más. A mí mis hijos me decían yo quiero ser como tú cuando sea grande. Ahora se sí aguantan, ¿verdad? Les va a llegar la suya. Porque hoy soy pastor. Juan 15, Juan 5, 10, 19. Los hijos, los niños, generalmente siguen las pisadas. Jesús está hablando y dice, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada. ¿Por quién? Por sí mismo. O sea, como hijos de Dios, como, como esos niños que fuimos, no hacíamos nada si nuestro padre no nos acreditaba hacerlo. Yo no sé si usted hace un niño a los dos años, le decía agarra mil pesos, vete en la bicicleta y ve al supermercado y trae la despensa. Pues no, nadie de nosotros le dábamos esa instrucción. Jesús está diciendo eso, que los niños, que los hijos deben de obedecer a los padres y seguir y hacer lo que los padres les enseñan. ¿Qué le enseñas a tu hijo en casa? Volvemos a lo mismo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 en Cristo Jesús para hacer las cosas bien. Amén. Efesios 2:10. Para eso fuimos creados. En Cristo Jesús. Yo a los 34 años llegué a Cristo. ¿Sí? De los 16 más o menos a los 34, una vida desordenada. Mujeres, alcohol, muchas cosas. Pero. Ahora que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, ¿es para cosas qué? Buenas que le glorifiquen. Amén. Si tú, aparte hermano, de, de, de, de haber enterrado el gozo que Dios te ha dado, tú eres una persona que no está siguiendo los pasos de tu Padre, las enseñanzas del Señor. Si tú crees que la vas a librar, no la vas a librar, brother, no la vas a librar, no la vamos a librar. Nadie aquí es perfecto, todos fallamos, pero hay formas de fallar. ¿Sí estás conmigo? Yo no me despierto en el día orando y diciéndole a Dios, soy tu hijo y... Pero tú sabes que yo era un promiscuo y pues si se me cruza una muchacha, pues yo no sé. No puedes vivir así ya, tomándote la cervecita el sábado, diciéndole a tu familia, no, es que mis amigos del trabajo me dijeron y yo no, no puedes vivir así. Deja tu cochino pecado. ¿Sí? Porque aquí la Biblia dice que tú eres una nueva criatura para cosas buenas ahora fíjate bien cómo a veces nosotros nosotros actuamos de una forma irresponsable y enterramos lo que Dios nos ha entregado y no se cumple la voluntad aquí cuando usted lee esta parte usted tiene la decisión no es Dios el culpable dice las cuales quien preparó Dios preparó o sea que Dios te diga te salvé te, te salvé de la muerte del pecado te he hecho una nueva persona Te, para que hagas cosas buenas que yo ya he preparado. ¿Sabes? Le estamos dando la espalda a Dios cuando nos vamos a ensuciar con el pecado. Porque dice que Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que andes en ellas. Para que camines en ellas. ¿Estás conmigo? Fuimos creados para seguir los pasos de nuestro Padre. Los niños siempre creen lo bueno de las personas, siempre van a creer lo bueno de los demás, siempre quieren aprender, los niños siempre quieren aprender. Si estás en una edad donde tu hijo te dice, llévame al parque, llévalo, es bueno, juega con él, te cansa, sí, cansa, pero dale un tiempo a eso. Porque quieren aprender. Yo tuve pocos tiempos así con mis hijos. Poco, poco tiempo. Ahí perdí muchas cosas. Pero soy un hombre de fe y sé que Dios va a restaurar todo. ¿Sí? Tienes la oportunidad, ve con tus niños al parque. Llévalos, que aprendan, enséñales. No les des un teléfono. No te pongas a hacer cosas y les digas ten no estoy señalando a nadie ¿eh? pero es real es real tengo unos números aquí no sé si los tengo anotados aquí pero hay un abismo de los 4 a los 14 años hay un abismo entre lo que los niños están aprendiendo en lo espiritual y en lo secular. Ayúdeme alguien con una, con una multiplicadora. Fíjese bien. Si tú traes a tu hijo, todo el año, ¿cuántas semanas tiene? 52. Por una hora que suben, son 52 horas. Multiplícalo por 10 años. Fíjate bien esta, este dato, ¿eh? te vas a ir de cabeza no sé dónde lo tengo pero 520 horas. 520 horas divídelas entre 24 para que tú veas cuántos días de, de, de 10 años tu hijo está en las cosas de Dios porque estoy seguro que muchos de ustedes no les enseñan nada en su casa fíjese bien gloria a Dios si tú te sientas con ellos pero 21 días en 10 años aprendiendo las cosas de Dios se da cuenta si es que los trajiste de 4 a 14 años todos los domingos 21 días en 10 años esto es lo que yo puedo vertir en otros países en fútbol con valores ahora vamos a ver cuánto tiempo le dejan el teléfono diario a sus hijos cuántos días, cuántas horas, Échele. dice que todo el día usted lo hace okay. entonces usted ya le puede predicar hoy es su responsabilidad si no lo hace. Deje de ver, mejor comience a actuar. Todo el día, dijo ella, yo dudo que 24 horas esté, pero todo el día que está despierto, ¿no? Vamos a ponerle ocho horas. Ocho por cuántos días tiene el mes, 30 Ocho por 30 multiplícalo por doce, es un año. 2.880. ahora multiplícalo por 10, de 4 a 14 años, horas. Ahora, divídelo por favor Miguel, eh, estamos en horas, ¿verdad? En, en, sí, divídelo por favor, en 10 años, divídelo entre 365, que tiene un año. 78.90. Multiplícalo por 10. ¿Se da cuenta qué diferencia hay? ¿En días cuántos son, Miguel? En 10 años, los niños pasan más de 2 años y poquito más pegados a la información que el mundo les está dando. Si es que así se vive, ¿se da cuenta? Hay una diferencia de 21 días a dos años y poquito más. Una diferencia abismal. ¿Dónde estás tú hoy? Parado o parada, hermana. ¿Y dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Entonces tenemos que pensar en eso porque, ¿sabes? Muchas de las cosas se quedaron ahí enterradas en ti, y ahora que tú no las transmites, están haciendo que los niños igual de esa manera crezcan. Fíjate bien Pablo lo que dice. Primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Amén. No, no es, es segunda creo. Segunda. Si me ayuda mi hermano Roberto Es primera de Corintios 13.11 Perdón, perdón, yo me equivoqué Primera de Corintios 13.11 Dice la escritura Cuando yo era niño dice Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Cómo pastor? ¿Usted no está diciendo que quiere Dios que seamos como niños? Pero Pablo dice que no, que dejó lo que era de niño. No, la conducta no debe de ser como la de un niño, sino la pureza que hay en un niño tiene que estar en tu vida. Es lo que está diciendo. Porque usted dijo que el niño lo hace con esa inocencia, con esa pureza con esa integridad entonces Dios no nos no, no, no está no está peleado al contrario Dios quiere que recuperemos todas las cosas que están enterradas que se han muerto sabes a qué a raíz de la desobediencia a raíz del pecado hoy celebramos a los niños nos sentimos contentos por los niños pero cómo estamos nosotros Angustiados, enojados Estamos fastidiados de la, de la vida que hermosa que tenemos Y que la estamos desperdiciando Viendo problemas o situaciones No vivas así, brother La Biblia dice que eres hechura del Señor Creado en Cristo Jesús para cosas buenas Y las cuales Dios ha preparado Ya está preparado Todo lo que Dios va a hacer en tu vida Ya lo tiene preparado Ayer estaba con un amigo en la noche y me, me, me fui después de los jóvenes, hizo una oración tan hermosa, profética y yo decía gracias Señor, en, en tu tiempo, en tu tiempo, en tu tiempo. Y me daba una palabra. Dice, me sorprende todo lo que lo que Dios te ha entregado y cómo Dios está construyendo cosas en tu ministerio las actitudes infantiles no pueden ser parte de tu vida ya Pablo dice antes se hablaba como un Cómo viene el niño, papá, me pegó, pastor, hablaron de mí, cierra tu boca, es lo mismo, ya no puedes vivir así, tienes un cargo, te pegan, pon la otra y ponte a orar, eso hablará de que has madurado, que no eres un niño espiritualmente ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Me quitaron mi paleta, la, me la rompió con la pelota y el niño llora. En la vida de servicio y en la vida cristiana a veces somos así. No queremos que otros, y solo queremos nosotros, ¿sabes? Deja de vivir así el Evangelio. ¿Quieres servir a Dios? Agarra un trapo, ahí hay mucha popó fuera y ponte a barrer, no me pidas permiso, hazlo. Es tu congregación, dices que la amas. ¿Se da cuenta? Somos niños. Y dice, y dice de Juan que se nos tiene que enseñar nuevamente todo y se nos tiene que dar leche. Dice que no debe de ser así, debiendo haber sido ya maestros, dice. Actúan como niños. Esa es la reflexión O sea que el día del niño también es para ti mi hermano Porque hay un niño dentro de ti que está enterrado Hay cosas en tu vida que están muertas Es más ya hueles medio gacho Sí, Si sí, se te murió el gozo Ya pestas a amargura Ya pestas a indiferencia Ya hueles mal al no a mí no me digan nada yo ya llevo 20 años perdiste lo que Jesús dijo perdiste lo más importante el gozo que te salvó ¿Qué es lo que te da fuerza el gozo de la salvación que tienes saber que Dios tiene cosas buenas para ti Saber que eres útil en la obra, ponte de pie Saber que no estás solo, que tienes un Padre Que te hace descansar en sus brazos Saber que tu confianza está en el Padre Saber que tu, tu vida espiritual va a crecer Saber que, tu, que tus pasos van a ser afirmados Saber que cada paso que das Tú vas a ser nueva, nuevas todas las cosas A mí me dieron una instrucción ahora y si usted me ayuda a orar, gloria a Dios y si no me ayuda a orar, gloria a Dios yo sí estoy orando me dijeron, vas a, vas a hacer en México una AC y quiero que sea promise eso quiero que hagas y ahí vas a tener Ahí vamos a buscar, enviar Cursos para que después se haga todo. Y, y, y yo tenía en mi corazón presentar un proyecto. Dice: y, y vas a hacer un proyecto y nos vas a decir cómo lo vas a hacer, los pasos. Yo digo: Gracias Dios, porque fue lo que estudié. Todo lo que es dirección deportiva y gestión. Y ya tengo todo aquí, solo lo tengo que escribir. Dice: Y lo vas a venir a presentar a todos los líderes de Nueva York. Yo no pedir, Yo no pedí Oiga quiero hacer Dios abre puertas Dice para buenas obras Las cuales Dios preparó Para que tú camines por ellas Eres un hombre de Dios Eres una mujer de Dios, hermano. Eres una persona que Dios rescató. No para que ahora digas todo lo merezco, para que sigas amando a Dios con todo tu corazón, hermano. Tienes el gozo de Dios. Amén. Si la indiferencia vino y se metió ahí y mató el gozo ahora a lo que huele es esa indiferencia a lo que huele es esa enojo, desánimo recupera lo que está muerto el niño que está dentro de ti es el que te debe de impulsar a hacer todo lo que Dios pide es que recuperemos eso eso que se ha perdido eso que en algún momento nos tuvo alertas, vigentes, dispuestos, eso lo tenemos que recuperar. ¿Y sabes cómo lo vas a recuperar? Diciéndole, Dios, me he equivocado. Busqué mi justicia, busqué mi voluntad. Así es que en esta hora, cierra tus ojos, vamos a orar. Oramos al Padre que nos ama, al Hijo. Que nos ha redimido al Espíritu Santo Que nos enseña Estos tres son uno Y dice la Escritura que en ellos Encontraremos la plenitud Gracias Te damos gracias en esta hora Gracias por este tiempo Dios Gracias por Miguel que está aquí Bendícelo A su familia Dios A sus tíos, a sus abuelos Padre gracias Enséñale que Él tiene el mejor Padre. Gracias te damos en este tiempo. Recibe la gloria. Recibe el honor. La adoración, la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Creo que a muchos de nosotros nos ha hablado Dios por medio de nuestro pastor. Y antes que nada quiero darle la bienvenida a Brisa y Germán. Sean bienvenidos, esta es la casa de Dios. Pueden venir ustedes cuando gusten. Tenemos servicio los martes y los jueves y los domingos hay dos servicios. Siéntanse bienvenidos, que Dios los bendiga y qué bueno que están aquí, es la mejor decisión. Que Dios bendiga sus vidas siempre. Le damos un aplauso de bienvenida a los hermanos. Y quiero que me acompañes abriendo tu Biblia en el libro de Números, Números capítulo 6, del versículo 24 al versículo 26. Números, capítulo 6, del versículo 24 al versículo 26 Y esto no te lo digo Dios, yo, te lo dice Dios Y quiero que pongas atención Y si tú en algún momento en la semana sientes que estás solo, no estás solo Dios está con nosotros, amén En alguna lucha que tengas, en algo, recuerda que no estás solo Dios está con nosotros siempre siempre está con nosotros nosotros con nuestras actitudes nos separamos de Dios pero Dios es tan grande que Él no se separa de nosotros, a pesar de que nosotros estamos cometiendo algo mal Él sigue con nosotros, amén y quiero que me acompañes y dice así la palabra de Dios Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te tenga en ti misericordia Jehová Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Bendito Dios y Padre nuestro en esta hora te damos gracias Dios Porque tú nos hablas Dios en cada momento Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes Y por los que no pudieron venir Yo te pido en el nombre de Jesús que tú los bendigas Que tú nos guardes en esta semana Padre Que tú suplas nuestras necesidades Dios Y que no permitas que nada nos separe de ti Señor Gracias Dios por cada uno de nosotros porque nos das vida, porque nos das todo, Padre. Y gracias por tu palabra, Dios. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, recuerden que hay tal...